Muy buenas amigos instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor. Hoy eh, para comentarles un poco mi historia, brevemente de dónde vengo, cómo es que llegué hasta aquí, por qué me dediqué a esto y bueno, sin más, contarles que yo ya llevo 20 años aquí en Barcelona, en España, soy nacido en Argentina, eh, me crié allí, estuve hasta los 23 años y terminé mi carrera de estudios empresariales y a los 23 decidí marchar primero un año a Estados Unidos, eh, en plan mochilero, en plan, digamos, a buscarme la vida. La verdad que lo pasé mal porque estaba sin papeles, no dominaba la lengua eh, y tuve una, una estancia difícil en Estados Unidos, pero que me dejó muchas enseñanzas y que, que yo creo que desde allí yo cogí fuerzas, digamos, para, para después aquí en Europa todo sea más fácil para mí. Concretamente allí me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo, no tenía eh, papeles para poder trabajar, no me contrataban y tampoco tenía dominio de la lengua. Y bueno, terminé este, durmiendo en alguna plaza con unos con algunos otros este, personajes allí bajo unos cartones. Eh, a partir de allí eh, fue conseguir eh, algunos trabajillos de mudanza, jardinería, y bueno, salir adelante hasta que gracias a Dios pude entrar a a trabajar en una, en una clínica odontológica que, que me ayudó pues, a crecer un poco en lo personal, en lo profesional, y, y marchar de Estados Unidos en paz, ya a buscar nuevos horizontes aquí, ya a, a, hasta Europa, que es donde fui a posterior. Ya luego aquí en España, en Europa, llegué como joven, ya tenía con 24 años, a pasear también, a buscar eh, experiencias y después de estar en, en, en Madrid, en Londres, en Francia, en Italia, eh, llegué a Barcelona, me encantó, me gustó, decidí quedarme aquí a vivir, y para no hacerles el cuento muy largo, todo se desencadenó cuando en el 2001 hubo una gran crisis en Argentina que desencadenó eh, que mi familia me llamara para venir a, a, a Barcelona a instalarse, porque la, la crisis había arrasado con todo allí y la inseguridad y la crisis social era, era importante. En este sentido, mmm, ellos llegaron aquí y yo vengo de una familia allí en Argentina que se dedicaba ya al mundo de la climatización y el aire acondicionado y pues nos pusimos a trabajar aquí en, la mismo, en el mismo sector. Eh, mi padre siempre estuvo en este, en este sector, entonces con él montamos la empresa, eh, empezamos a trabajar, aquí había mucho trabajo y llegamos a tener 40 trabajadores en una empresa que, que realmente funcionaba muy bien hasta que en el 2008 llegó la gran crisis de las hipotecas mundial y nos arruinamos, este, literalmente tuvimos que cerrar, todos los empleados a la calle, con mi padre nos tuvimos que separar porque no había empresa que sustentara este, nuestro, nuestro día a día y tuve que empezar a buscar otro tipo de, de, bueno, de recursos para, para ganarme la vida. Es ahí en donde empiezo yo con mi con mi este, autodidacta, digamos, empezó a aprender a utilizar internet, a hacer cursos de formación y me hago, me certifico primero con Google, después con Facebook, con Instagram y empiezo a dominar ya las redes sociales, Google, el marketing de internet, el marketing digital y lo empiezo yo a combinar con los conocimientos que ya venía trayendo del tema de, de instalador de aire acondicionado. Eh, a partir de allí mi vida da un giro, cambia todo, todo a mejor, porque empiezo a ver que el poder del Internet pone sobre mi mesa clientes cada día y esto para mí eh, es, un, es una bendición poder este, dar valor y generar este, ventas cada día porque, porque las, las personas llegan a mí, a mi oferta de servicio vía Internet. Eh, Esta es brevemente la historia. Esto realmente, como ya lo dije en otros videos, me cambió la vida. Estoy muy contento, disfruto mucho de esto. Este año he podido salir de Barcelona y ya ir a vender a Valencia, a Madrid, y tener el canal y poder este, dar estos conocimientos eh, de todo corazón a los compañeros. Este, y, digamos, atado con esta, con esta historia, que es mi historia de vida, eh, estaba pensando cuál es el, digamos, mi, mi visión, mi, mi propósito de, de este canal, de estos videos, de estos este, conceptos, y, y después de pensarlo mucho, de, de tratar de definirlo de alguna forma, a mí este, lo que me moviliza a transmitirle a toda la comunidad de instaladores estos conceptos es este, tratar de hacerle más fácil eh, el, el, el, el tránsito de, de emprendedores, de técnicos que son eh, a, a poder, digamos, tener una vida mejor. Eh, yo estoy convencido que, de que tener una vida mejor va muy de la mano de tener este, experiencias y conocimientos y nuevos conocimientos que, que nos llevan a, a, a un siguiente nivel. Y poder transmitir a través de estos videos mi experiencia, yo creo que puede ayudar a, a, muchos, a muchos instaladores, a muchos profesionales, a cortar este, a este periodo de curva de aprendizaje que se llama, para que antes estén eh, donde estoy yo ahora después de, de 20 años de trabajo aquí en Barcelona, yo tengo 43 años ahora. Por tanto, eh, mi visión es poder, eh, si tuviéramos que definirla con un número, a mí me encantaría poder impactar a 100.000, a 100.000 profesionales, 100.000 instaladores de aire acondicionado de España de, y de toda Latinoamérica y del mundo que quieran eh, ganarse la vida con este hermoso oficio que es el de la venta y el de la instalación de aparatos, equipos y servicios de aire acondicionado y en la medida que yo puedo aportar y ayudar con, con mis videos, eh, esto para mí es un placer y, y es mi, digamos, mi visión, mi propósito de vida, poder ayudar, poder impactar a 100.000 mil personas de este sector que yo lo siento como mis hermanos, que lo siento como compañeros que, que están ahí detrás, que me comentan, que me preguntan, que me llaman y que y que me hacen este, muy feliz el, el hecho de que estén compartiendo estos vídeos conmigo. No lo quiero hacer muy largo porque si no esto ya va a ser un lamento y, y no, tiene, no tiene por qué serlo. Simplemente darles a conocer de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito y, y espero que esté alineado también o que se pueda, digamos, en algún punto encontrar con el, con el vuestro. Los dejo hasta aquí, les dejo un abrazo grande, suscríbanse, denme sus opiniones, sus consejos, sus preguntas, me encanta leerlos y lo contesto todo. Un abrazo grande y será hasta el próximo vídeo.